Bienvenido, Pisces. Mi nombre es Ana Cristina y te doy la bienvenida a esta tu lectura de Julio. Vamos a ver cómo está la energía para las primeras dos semanas de este mes. Un mes con mucha energía, con muchos cambios. También te voy a decir cuál es el arcángel que estará contigo acompañándote, dándote guía. Y también vamos a ver qué chakra es el que se encuentra un poquito atorado en tu energía. Entonces, yo te invito a que me regales un like, que te suscribas, actives esa campanita para que te pueda llegar todas las notificaciones del canal. Entonces, vamos a ponernos en disposición. Si gustas cerrar tus ojitos, vamos a darle la bienvenida a los ángeles, arcángeles y a la fuente divina que es Dios, para que a través de ellos te lleguen estos mensajes. Tu arcángel para estas dos semanas es el arcángel Miguel. Él, con su rayo de luz, Azul te brindará protección Entonces no dudes en ningún momento de llamarle Porque él irá a tu llamado para brindarte amor, seguridad y esa paz que requieres Entonces vamos a pedirle a él Nos indique cuál es el chakra que se encuentra atorado y que requiere desbloquearse Ok Percibo que este es el chakra te cuento un poquito de él, es el segundo chakra, su color es el anaranjado, la ubicación es abajo del ombligo, es el centro de los sentimientos, este centro les permite experimentar las emociones, cambios de humor, es decir, todo lo externo de la vida emocional, aquí es el centro receptivo, es un chakra en el cual el flujo de energía es más femenino. Las funciones es la procreación, asimilación de alimento, fuerza y vitalidad. Entonces, probablemente estás teniendo eh, sí, problemas, eh, quizás en la asimilación de alimento, eh, híjole, percibo el, el no poder tener hijos, incluso en el apetito sexual, algún problema ahí en, en, en tus relaciones y todo es porque es el centro de las sensaciones y de las emociones, es el centro del poder. Vamos a ver qué requieres para poder desbloquear desbloquear, perdón, y permitirte tener este equilibrio, esta armonía Salud, tolerancia, entrega hacia ti y que lo puedas experimentar en tu salud. Entonces, vamos a ver con la guía del oráculo qué es lo que te quieren decir para poder desbloquear esta energía. Te recuerdo que esta es una tirada general. Quizás algunas cosas no resuenen en ti, no te preocupes. Simplemente absorbe lo que sí ha llamado a tu alma y aquello que no, simplemente déjalo pasar. Entonces, yo te voy a colocar aquí y vamos a ver qué nos dice el oráculo. ¿Qué requieres hacer para poder sanar? ¡Wow! Mira, te está diciendo, el, la primera carta es siente y libera la emoción. Está clarísimo el mensaje. No estás teniendo ni aceptando tus emociones, no las estás liberando, las estás reprimiendo. Decir lo que te gusta y lo que no te gusta de una manera sabia es muy importante. El no forzarte, el fluir, el decir y expresar tus emociones es de vital importancia. Cuando no lo hacemos, se comienza a manifestar ya de forma física. Entonces, requiere soltar y liberar. Hacer esta conexión con el universo, con los ángeles, con Dios o como tú le quieras llamar. No requieres ir a ningún lado, simplemente hacer esta pausa, ir hacia adentro de ti, recordar y remembrar que tú y Dios son uno mismo. En cualquier momento puedes hacer esta conexión y pedirle su guía. Aceptar, mira ya está salió otra carta para ti, aceptar lo que eres, aceptar la situación en la que estás, Aceptar tus emociones, es importante que las aceptes, que no las reprimas ni las ocultes por tratar de agradar o por tratar de encajar en algo. Es momento de sentirla, sentir tristeza, alegría, ganas de llorar, es sano, es, es, eres un espíritu, una experiencia de cuerpo y a eso vienes, a experimentar, permítete sentir. La siguiente carta que salió es... Sé verdadero. Siempre di la verdad. No trates de encajar en algo o en alguien por tratar de entrar en, en una sociedad con unos amigos, con la familia. Hoy tienes que ser verdadero contigo, escuchar a tu alma. Ella te dará la guía perfecta. Te dicen también que no te sientas culpable de la situación que estás que eres libre de culpa y de pecado, que hay una inocencia en ti, que eres puro. Eh, la inocencia de un niño es pura, pero también carece de experiencia. Tú estás comenzando a tener esta experiencia, pero tienes que remembrar que no eres culpable y que tampoco eres ni tienes pecados. Entonces, libérate de esa ilusión y comienza a fluir más. No te culpes por la situación en la que estés. Créeme que... Todo lo que estás viviendo es parte de tu proceso. Te dicen también que el arte de vivir es vivir sabiamente y disfrutar lo simple de la vida. Ver un amanecer, un atardecer, las estrellas, escuchar las aves, incluso hasta ver llover es relajante, hasta la naturaleza fluye. Entonces, hoy permítete sentir, fluir, no te sientas culpable. También te dicen, voy a ponerlas así para que las puedas observar. Una vez más te dicen, escucha la voz de tu alma. Hay mensajes a cada momento y en todo momento con el universo. Permítete abrir ese canal para que las puedas escuchar. Si tú mantienes pensamientos de preocupación, de angustia, no te permites observarlos es momento de que depures todos esos y cual limpieza haces en tu casa, la hagas en tu mente y en tu corazón para poder darle entrada a esa energía divina. Te dicen también que el arte de esperar, que eso que tanto anhelas va a llegar, que no te preocupes, que no le metas eh, angustia ni ansiedad, simplemente fluye con este proceso y todo llegará en su momento perfecto. No te preocupes, entrégale a Dios esto y tú enfócate en lo que a ti te corresponde, que es vivir al máximo, dar gracias y disfrutar de todo lo que te rodea. Te dicen, así lo que te decía, que libre de hipocresía, de la falsedad, no te pongas máscaras por tratar de agradar a nadie, es momento de verte con amor. No tengas, eh, fíjate que se me recalca mucho esto, no tengas miedo a que si los demás te aceptan. Entonces, en estas dos semanas, tómate de tu arcángel Miguel y pídele esta protección y esta guía que te cubra con su rayo de luz para que puedas ver la verdad. Te voy a sacar unas últimas dos cartitas para ver cuál es la siguiente guía y cuál es el siguiente paso. Nuevamente te dicen, no tengas miedo. un león y deja de ser una oveja. No tengas miedo de ser lo que eres. Si hoy esté llamado y estás hoy aquí, es porque tu alma así lo ha requerido. No dudes en escucharla y de ser verdadero. Te dicen que la verdadera amistad es ese dar, el amor incondicional. Es dar libremente, sin generar apegos. Y esta carta va muy... Me lo dicen, es un mensaje hacia, hacia el amor. Si en este momento te encuentras con una pareja, te piden que experimentes el amor en libertad. Que te permitas fluir, que le des espacio, que te des espacio, que des sin esperar recibir algo a cambio. Si no estás eh, con alguna pareja, experimenta el amor en libertad hacia ti, el amor incondicional. Ámate, acéptate y fluye con la energía del Universo. Te voy a dar el último mensaje de Dios del Universo y te voy a dar tu número. Tu número es el 88 y se llama silencio. Hoy, Dios quiere que sepas que el silencio es oro. Cuando estamos callados, podemos escuchar los mensajes de Dios para nosotros. A veces, estos mensajes pueden ser en forma de intuición sutil. A veces puede sentirse como un conocimiento interno. A veces podemos escuchar una voz quieta y pequeña. Si se siente bien en tu corazón, confía en que Dios te está hablando. Yo te dejo con este maravilloso mensaje. Agradezco que hayas estado aquí. Te invito a que me regales un like, que te suscribas, que actives esa campanita y nos dejes tus comentarios si este mensaje ha resonado en tu alma. Es muy importante para mí leerte y me daría muchísimo gusto saber de tu proceso de sanación. Te doy las gracias y nos estamos viendo en la siguiente tirada. Que tengas un bendecido día.